Eh, hicimos ya la armadura. Dirás, ¿por qué está gastada? Pero esta parte de aquí no. Y me repara. He sobrevivido. Y si he sobrevivido, es buena señal. Entonces, mm, tenemos que dejar esto. Esto y esto. Eh, necesito llevarme comida. Vamos a seguir con la construcción. Hola Zaragoza, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Okay. Ay, qué guapo es. Qué bonito es Frankie. Vamos a dormir primero. Primero dormimos. Vale, tenemos meralas. Espérate, déjame mirar primero cuánto cuesta el. La hacha para poder. Espérate. ¡Ay! Espera un momento. Era por no decir si esta mesa o no. Voy a llevarme la. a la zona de los aldeanos. Porque creo que ya sé por qué.. ¿Por qué no me siguen tradeando? Me lo dijeron el otro día Puede ser que sea por eso Porque No está No tiene la mesa cerca Y yo me voy a dormir aquí ¿Qué te parece? Los aldeanitos Vas a dormir con ellos Ahí está Buenos días Buenos días Y tienen sus mesas Vale Vale, entonces Teóricamente Tienen que actualizarse, ¿no? Teoría. Tendrían que actualizar. Están en la mesa. No sé si he hecho bien, he hecho mal. No sé si van a trabajar, si no van a trabajar. No tengo ni idea. A ver, ¿cuál era el de aquí? 27. Son 27. Ya está, ya está, Joaco. Arreglado el problema. ¡Woo! ¿Lo podéis compartir, porfa? Bueno, de hecho, espérate. A ver. Teo, podemos poner... Ah, ah, ah, déjame que ponga, mira. Voy a poner un poco de carbón. Otro carboncito aquí. Trabajan igual. Sí, ya está. Arreglado. Arreglado, ya está. Y ahora, supuestamente... Necesitan la la mesa más que nada eh, Sí vale ok vale pues de todos los libros pero llevo <ríe> la de gatos que hay por aquí este es este es este señor es este señor vamos a llevarnos todos los palos pues, todos todos toditos todos todos todos toditos todos a ver eh, a ver que te leo cuando derrotas al dragón aparece un portal vale que te lleva a otro lugar del end en ese lugar puede haber una estructura en forma de torres con cofres y cosas ¡Wow! Si encuentras uno en forma de barco, ahí puedes encontrar las elitas. Vale, no, este no es el mapa. Es este. Es este. Vale, esto. Vale, ¿ves la mancha marrón que hay a, a la derecha? Pues esa, es esto, esto de ahí Eso Eso Es esto de aquí Cuando matas Al dragón Aparecen dos portales, ¿vale? Uno que te lleva al mundo normal, ¿vale? Que es el que está en la estructura esa, ¿no? Que tiene estructura de De piedra del fin Y otro Que es el que te decía mm, Vale A ver ¿Cuál era el del tinte? Vamos a verlo otra vez. ¿Era este? No. ¿Era este? Sí. ¡Ah! ¡El bibliotecario! Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, ya sé quién es este. Vale. Este es el que necesita la mesa. ¿Es este? Pues este. ¿Es este, verdad? Vale, amigo mío. Este es. Ha sido actualizar y enseguida <ríe> Y enseguida se le ha gastado Enseguida No tiene nada En serio Actualícese pronto Espabile Espabile Señor, espabile otro. Ah no, eso es un caballo Eso es un caballo Hay otro No pasará? nada pasa absolutamente nada. ¿Por qué no comes carne normal o comes otra cosa? Porque no gastar la carne. Como también sirve de comida. ¿Y no, verdad? ¿Por qué no? Que hay que desperdiciar este tipo de comida. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, vale, sí, pam. Mira, mira, mira, la primera vez que cogemos madera al día. Increíble Increíble increíble. Cuando llegue Al nivel 30 Una W Los comentarios de Youtube ¿Vale? Porque aquí no hay nadie Así que no puedo decir en el chat ¿Vale? Así que Cuando lleguemos Al nivel 30, una W En el En el, en el chat iba a decir En el, los comentarios de Youtube entonces, en el minuto que esté esto, ¿vale? El minuto tal, W. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡El señor! ¡Ajá! ¡Date quieto! ¡Pss! ¡Pss! ¡Pss! Aquí, aquí está. Aquí está. Por cierto, eh, el servidor, ¿vale? He eh, eh, hecho uno nuevo, ¿vale? Así. Por cierto, un saludito para Tiago... 4, 6, 8, 4 Ahí tienes tu saludito Ahí tienes tu saludito Ahí, ahí, ya está, ya lo, ten, ya lo tienes eh, Tiago, ya lo tienes El saludito Vale, a ver Nivel 30 W W Vale La voy a comentar yo por ti también, ¿vale? Espérate, W Ahí está, W Básicamente porque me destrozaban la casa Construían donde no tenían que construir Hacían cosas ilegales Digamos ¿Vale? Y obviamente Fuera Y dije ya nunca más lo vuelvo a hacer Y así se ha quedado Y así se quedó desde aquí ¿Está aquí Ya sé que el resto no tiene la culpa pero... pero Es que si siempre Me la estaban liando Siempre Da igual que dijeras Expulso, no sé qué, no sé cuántos. Da igual, le daba exactamente igual que me daban la casa. Eh, de toda, necesito cosa que no tengo. Bueno, sí que tengo, pero está medio roto. Necesito uno. Eh. Haría bien encantarlo y ponerle eficiencia y todas esas cosas. Sí, estaría bien cosas Como son Señor Era Dinero Señor Que usted no vende nada El señor no vende Bueno, por ahora Por ahora Ya ya le compraremos cositas Pero el momento No Por Pam Pam Voy a ir a por fuera, fuera, <risa> espero que no se lo lleven los aliados eso, señor, le traigo más palos, aquí tiene, aquí tiene, aquí tiene, ajá, ajá, pues no se traía, ajá, ah, vale, vengo vale, señor, no se vaya, no se me vaya, Poeto y, pam Pam, pam, pam, pam, pam, sí, Así Así Y más, pa más palos que le traigo al señor Más palos que le traigo Muchos Suficientes Por A este No era este Ay, Dios mío, ahora no lo encuentro ¿Os podéis separar un rato, por favor? Gracias esto Esto Vale, perfecto Ay, no, no, espérate, espérate, espérate Paso Paso, que voy yo Aquí Experiencia Experiencia Increíble Pobre árbol Ay, señor, golem, ¿qué tal en medio? En medio repre. Siempre se pone en medio el señor, a ver le pillo saliendo de casa. Una, dos, tres. ¿Siempre el pillo saliendo de casa? ¿Qué haces aquí? Psh, psh. Espera, espera, espera, espera. Quieto. Actualízate. Actualízate y hablamos, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Actualízate y hablamos. Actualízese, señor. Actualízate. Actualízate actualízate actualízate Actualizate y hablamos Hablamos actualízate y hablamos actualízate uh. Y hablamos A ver el señor este Señor Señor porque Creo que se ha escondido Verdad que se ha escondido Me tiene miedo Venga que se ha escondido, no lo veo por ningún lado ¿eh? ¿A qué se ha metido en casa? ¿Qué haces? ¡Actualízate! ¡Que tengo palos! Actualízate, venga ¡Pss! Actualiza Actualiza Señor O se actualiza o no le doy más palos Mire, mire Mire ¡Hell, hell! ¿Qué? ¿De qué. ¿De caso? No pues sé no Mire, mire, mire la de palos que tengo, mire, mire, mire, mire, mire. Tengo más, eh. Tengo más, bueno, ya no tengo más Todo no cierto señor, pero puedo hacer más, ¿Qué quiere? No se preocupe, señor ¿Quiere palos? Yo le doy palos Yo le doy palos Ahí tiene un palo ¡Un palo! ¡Es un palo! Oh. ¿Te acuerdas del anuncio aquel? ¡Un palo! ¡Es un palo! ¡Un palo! Dos palos Palos, palos, palos Aquí tiene palos, aquí tiene palos Aquí tiene palos, aquí tiene palos ¡Hola! Actualícese, señor, que tengo más, mire ¡Qué tengo más! ¡Muy bien! Ya se usted, vale Tengo más, mira, mira, mira, tengo más tengo más ¿Quiere más? Bueno, me espero un poco a que Sociabilice Un poco el señor Un poco Que no esté todo el rato trabajando Que también hay que hablar con la gente, ¿no? Te dejo Todo el rato trabajando Es en plan esclavo No está muy bien esto. No está muy bien <coughs> Bueno, cuando salga de noche Vamos A, a la aventura no sé si vamos a sobrevivir. Intuyo que sí. Pensemos que sí. ¡Oh, el escudo! Que no sé por qué no me lo he llevado No tengo ni idea. A ver, <coughs> señor. Ya sociabilizado un poquito. Está muy bien eso. Pero vuelva otra vez al trabajo, por favor. Señor. Mire lo que tengo. Mire lo que tengo. No, no. no tiene vale, pues bueno, como no tiene seguimos talando árboles a ver la armadura pensando que encantamientos ponerle es difícil claro mm. Para encontrar reparación es complicado. Pero yo no sé cuántos niveles tengo que estar para que, para que aparezca la reparación, ¿sabes? Hombre, yo la conseguí en, en un libro. La reparación, la, en, eh, la conseguí en un libro. De hecho, esto, las dos, los dos encantamientos los conseguí en el mismo libro. <risa> Un y lleno de palos, señor Creo que tengo un problema A ver, ahí está Ahí está Ahí está Recuerda Si llego al nivel 30 Si estás viendo ustedes en YouTube Te suscribes Y le das a la campanita Comentario y like ¿Vale? Vamos. Y ahora que Si llego al nivel 30, en directo ¿Vale? En directo y a partir de ahí hablamos <risa> Una más Pero había uno ¿Os podéis estar quietos? Gracias quietos. No se están quietos Había uno Que tradeaba um... No me digas que ha perdido su trabajo ¿Os podéis estar...? ¿Os podéis estorquir todos? Gracias. Es que, como son iguales, no sé cuál es cuál. ¡Dentro en cosa! ¡Date quieto! harina 2! estamos locos o qué? No sé cuál. Bueno. ¡Estos dos son iguales! ¡Ole! ¿Qué haces ahí? <risa> Hay un volem ahí. La verdad. Las cosas como son. Hay que decir las cosas. ¿Cómo son? Eh, eh, vale, entonces, sí, si este... Vale, espera. Me voy a hacer más mapas. Y voy a empezar a cargarlos, ¿vale? Para irlos colocando en el panel. Mapa. Pam, pam, pam, pam, pam. Ah, Está. Tengo los mapas. Eh, necesito más... Señor. Parece ese actualizate. Actualizate. Parece ser que lo de iPod pues, no funciona, ¿eh? ayer funcionó. No me digas que lo tengo que volver a poner. Patata. Multiplicano. No ¿Cuál era el de la arma? Uno. Dos. Tres Cuatro Y gracias por la experiencia Por Pam Pam Pam Pam Increíble Espectacular